Carolina y amables televidentes, miren la cotidianidad nos va haciendo un poco distraído y nos ocupamos de nuestras obligaciones de nuestra, nuestros propios afanes conjuntamente con nuestros propios afanes, hay instituciones que suponemos están preparando los planes a desarrollar y que nuestro país ciertamente ha requerido de emplearse a fondo las instituciones para proyectar sus mejores realizaciones. ¿En qué? En beneficio de la comunidad. Si hablamos de la Ley 63.17 que crea el nuevo régimen de transporte y desplazamiento terrestre en la República Dominicana, que, le, que a la vez le da como formación o como autoridad la formación de reglamentos que reducen una cantidad de instituciones que operaban conjuntamente con el sistema, con la simple eh, mezclatura de obras públicas tránsito terrestre. Ya hoy ustedes van a ver que la licencia tiene, en vez de lo que tiene la, la licencia mía, déjame buscarla para hablarle con base a lo que quiero referirme, aquí, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ese ministerio, a esta parte ahí, ¿tú ves? Hoy... Tiene, si usted renovó, búsquelo a que tiene, Intran, que es la que hoy tiene la responsabilidad por la, dada por la ley 63.17. Una ley que se trajo por las greñas, que no nos dim, pareciera que no nos dimos cuenta de los errores que posee y de la, y de la, y de la duplicidad todavía de, de funciones crea un consejo rector, que está la policía, está Interior y Policía, que yo diría que si Interior y Policía es el gran gobernador de la policía, no sé por qué está también la misma institución que, re, que dirige la otra. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes esa duplicidad de funciones y un querer tener una ley, que regule, que ha sido necesaria, pero se ha relajado nueva vez, porque cuando usted habla del, del tránsito terrestre, de, de camiones que, que están constantemente tirando materiales y robándose materiales de, de las cuencas de los ríos, esos son reyes y señores, ahí no hay regulación. En la autopista usted va ahora mismo, sale para la capital, cuídese, porque ellos van por la vía de la izquierda, que se supone que debe ser el tránsito de quienes van un poquito más rápido con la previsión y a veces se te aparean como, como, como que va compitiendo, oh, obstruyendo el tránsito. No se contienen, no tienen conciencia de conducción responsable y allí no está ni la Intran ni ningún servicio vial de la República Dominicana o hacemos cumplir la ley o no, o dejemos esto hasta ahí. Dentro de esos aspectos que le da responsabilidad al Intran, está la de coordinar, coordinar la viabilidad en el, en, en el territorio nacional. Y ustedes saben qué, la ley 176-07 es la responsable de darle la facultad a los gobiernos municipales de organizar su tránsito, por eso existe un departamento de tránsito, que constantemente debe de estar vigilando que la señalización de las vías públicas urbanas o del, del municipio estén resguardada, verdaderamente colocada. Conjuntamente con los ayuntamientos, el Intran procesa su actividad prácticamente por encima de los ayuntamientos cuando no es correcto, porque la ley no lo indica. Al contrario, el Intran, según la 2.14, dice que debe de hacer coordinación con el ayuntamiento, que es el responsable de aplicar las normativas necesarias para que se implanten en el municipio. Pero si hay una descomprensión del ayuntamiento y del propio Intran, ellos se roban la principalía. Y cuando caemos entonces dentro de la parte de, del artículo 6, numeral 10, que es el error más grande, más garrafal, y es por lo que ya hoy yo me contesto, que ellos se han convertido en una institución procreadora de medio de sustento o de recaudación. Con ese concepto de recaudación del artículo 6, numeral 10, de, autos, de autosostener la institución en base a las tasas que apliquen a los procesos que se da del transporte en la República Dominicana, hemos quedado atrapados los ciudadanos, que somos los que tenemos el más alto costo porque para ellos es más importante que tú pagues y no que me evalúen antes de otorgarme una licencia. Que yo pague antes de evaluar de que mi vehículo está en condiciones de transitar. Entonces, cuando tenemos una, una institución que debiendo de aplicarse a fondo para planificar el modo de nosotros los conductores comportarnos, vigilar eso, tenemos una DGC que está atrapando infractores. Y sin mediar palabra, porque la primera, el primer apercibimiento que debe de tener un DGC a un ciudadano que en cierta forma produzca una especie de de situación que él la denomine, que es una infracción, ¿por qué no darle la oportunidad? Si usted lo está deteniendo por primera vez y se nota que ha sido un tanto torpe al conducir, sin haber causado un daño, que haya, que haya doblado donde no debe doblar, y, le, y esa persona se detenga y ahí lo, lo atrapen. No, no. No vi, y le dije a esta persona, no vi que era una vía. Y muchas veces tú vas y te das cuenta que no estaba establecido, porque el, el, el, el letrero de la vía quizá no estaba, pero se sabe que era una vía. No está correcto que el, intran, que, el que el DGC oriente al ciudadano antes de, de someterlo a que él ha cometido una falta por encima de su error que no lo quiso cometer. Yo creo que sí, que es más válido para el futuro de ese conductor que someterlo a él a un castigo previo sin orientarlo de que eso no se vuelva a repetir. Yo quiero que ustedes me digan si no es más correcto que simplemente estar como brujas, como cazadores de brujas, esperando que cruce uno para lanzársele, imponerle un aparcamiento o lo que se llama una, un, una mención de contravención. Porque vuelvo y repito, Dígese no tiene capacidad para poner multas, Las multas solo las puede imponer un juez, luego que evalúe que la descripción de la falta que dice imputársele a ese conductor, el DGC va frente a un juez y le indica, yo coloqué esa infracción en razón de que este conductor, mientras transitaba por tal vía, el semáforo en rojo no se detuvo y casi causa un accidente. Y el juez le va a decir, ¿Es cierto eso? No, porque el, el, el, el, el semáforo estaba apagado. Y el juez va a determinar si realmente esa multa por infracción del semáforo en rojo corresponde. Y es ahí donde se le da. ¿Qué sucede con nosotros los dominicanos? Que para evitarnos eso, vamos y pagamos. Y ya pagamos la multa. Se le llama multa a lo que es simplemente un anuncio de infracción supuestamente cometido por usted, dado por un DGC. Ahora veamos la otra parte, las licencias, que es el gran negocio, que es un plan de recaudación, más que de orientación y de conformar verdaderamente un parque vehicular conducido por hombres y mujeres, ciertamente evaluado y con las condiciones que requiere la normativa. Los motociclistas, las motociclistas. Ayer, quise preguntarle a nuestro amigo Canela, que nos vimos de paso, y dice que procura, que es que la, de esa forma, la licencia de los motociclistas tratan de, de conseguir una base de datos para evitarla, no lo entendí muy bien porque quiero investigarlo porque este tema empezó hoy y lo voy a continuar dando mi opinión acerca de lo que está haciendo el INTRAN y la DGC, que es una institución que se ha dedicado a recaudar más que a orientar a la población y a conducir el tránsito en las vías tras, tras eh, eh, provinciales Y es que los motoristas... Su licencia tiene una indicación el sistema que va a estar atado la numeración de placa del motor con la licencia. Y oiga, esto, le pregunto, ¿y si yo cambio de motor y mi licencia dice que yo estoy conduciendo el terminal 34? Ah, no, tú vas y te la cambian por 200 pesos. Coño, perdón, carajo. ¿Qué tú eso, estás eso, resolviendo con eso? eso? Tú lo que es te estás cargando a recaudar. Ese es un disparate que solamente busca... Porque es la ley, la ley 63, es una ley eminentemente fiscalista. Y si buscan gente que todo lo vea a través del prisma de lo que se debe pagar, entonces va a ser más fiscalista que el espíritu que ella trajo. Fíjate que, fíjate que la sanción penal por muerte en accidente se redujo de cinco años, que era a el tres. máximo, a tres pero, lo que vino fue a joder la pero, vaina. Pero la multa, Perdón, la, la, para que me entiendan, que pero estoy la, incómodo. Pero la multa, la multa mínima que hay, la multa mínima que hay por cualquier caballar, es un salario mínimo que son 10 mil pesos. Qué bonito, ¿eh? oiga eso. La multa mínima son 10 mil pesos. Entonces, amado. Un salario mínimo. Tengo un amigo que tiene nada más y nada menos que tres motores. Yo quiero que me lo resuelvan el problema. Y cada oye, casco que él use, oye, va a tener la placa del motor de, que le está usando. En menos de seis meses. Es decir, meses, que va a tener que tener tres cascos. Oye, en menos de seis meses, este prójimo que está aquí ha tenido tres motores. Yo tenía uno y lo vendí. Compré otro. Y lo, ahora tiene Lo uno. vendí hace un par de semanas. Y ahora tengo otro. Entonces, ¿cuál es mi situación? Yo tendría que tener, que, ¿qué? Para poder... Irte de una vez a cambiar la, la licencia. Está cambiando. Y, y pagando 200. Yo, pero yo tengo licencia. Yo, estoy, yo tengo licencia desde los 17 años y yo también. Entonces, cuando usted me dice que usted tiene 40 años manejando con una licencia y necesito una licencia para manejar motores, cuando yo manejo camiones Entonces, creo que debemos de, y espero que en algún momento cree. nosotros tener a Canela aquí que nos pueda explicar, que tenga la autoridad la autorización de su institución porque no, sé que la va a justificar va, él es un titán como decía sí Pica pero Gómez. pero Ese yo titán. quiero que me la que me la crucen por ahí porque el gobierno tiene un plan no, de cambio. un plan de cambio pero aquí se ha que se ha creado una una especie de de plan de recaudación Paralelo al que ya existe, que por constitución lo es la DGI. ¿Por qué se le está reduciendo el presupuesto a las instituciones del Estado? Hay otro, además de la Procuraduría, que reduce bueno, 530 millones. Y la Judicatura Nacional, que ha, que ha procurado tener el 6 Pero hay una cosa, vi también, ahora no recuerdo cuál fue la institución, pero hay otra institución que mencionó que le habían reducido su. su eso tiene un plan. Eso es, eso es parte de una estructura que está armando el gobierno. Entonces, ¿Para qué esa economía que se está haciendo? No sé si para cumplir con todo lo que se ha prometido o, o para tener fondos suficientes para el cambio de la Constitución. Porque eso no se hace con trecheles. O para campaña. Pero, es lo mismo. Es prácticamente Pero yo creo mismo. que lo que se recauda por vía de, un, de una institución debe transparentarse... Y aquí se están dedicando, lo dije sé, a ser recaudadores, a ser el brazo recaudador. No están instruyendo al ciudadano a conducir. Bueno, pues yo gracias. espero darle continuidad y traer nuevos datos de bien. la locura que se está cometiendo en desmedro del bolsillo de la gente en base a una supuesta política de sostenibilidad que establece el artículo 6, numeral 10. Bien, bien. ¿Cómo